Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, Paul, ahorita vamos a cruzar lo que es de Jalisco hacia Nayarit. En pocas palabras, vamos a cruzar la frontera, de sí, estado pero... a estado, estado, Jalisco hacia Nayarit. Ahorita les vamos a enseñar cómo es realmente la frontera. Es un puente. Sí, es lo un que puente. Fíjense el... que, que nos. De siempre es un río, ¿verdad? cuando es de país a, a país es un río, pero aquí de estado a, a estado es un río también, pues aquí está empezando el puente y ya vamos a entrar a Nayarit, incluso hay ahí letero, Riviera Nayarit, el primer hotel que nos recibe es Vidanta, del Vidanta que nos va a construir Miren, y aquí nos recibe Vidanto, es el primer hotel, es el que está en la frontera. Ajá, exacto. Están construyendo unos tipos tirolesas. Un día nos van a subir ahí en las tirolesas. Sí, ya que abren el parque. Parque temático y el Ajá. circo soleil. Allá te ven las ruedas de la fortuna. Aquí está el letrero oficial que ya estamos en Nayarit. Riviera Nayarit. Ahí están las letras, mira, por favor. Una foto ahí. <ríe> Ya estamos en Nayarit sí, Ya, somos horas, horas, horitas. ya horitas. estamos horitas Horitas <ríe> Horitas Ahí hay un avión miren, <ríe> Un avión que va a aterrizar ahí <ríe> ven, bueno, un suscriptor nos recomendó, vayan a la cruz de la sí, marina, exacto. no es Marina Vallarta, sino es marina de la cruz de Buenacascla, la bahía de Banderas. Pero como pueden ver, lo que me he fijado que sí está muy padre, hay mucho barco como en Marina. <risa> wow. Sí, yo, está muy yo parecido. la verdad no conocí aquí. No, pues fue. mucho menos yo, pero la verdad sí está muy bonito. Nunca en mi vida había pisado aquí. Y nunca <risa> entra de la Cruz de Huanacaxle. Ahí exacto. les vamos a dejar una, unas imágenes de cuando entramos y hay una cruz al principio. Por sí, eso se exacto. llama la Cruz de Huanacaxle. Sí, Ahí realmente yo no sé la historia de, de por qué se llama la Cruz de Huanacaxle, pero lo que sí podemos informarles es cómo llegar, como ahorita, ¿verdad, Mario? Sí, pues, ya me siento fuera de, de Jalisco. Sí, pues Nayarit. es. Nayarit, <risa> Nada, Nayarit. estamos en Maya Banderas, como les digo. Y pues miren Está el... muy cerca Es como a una hora De lo que es el malecón Malecón centro Centro de Puerto sí. Vallarta Y pues miren Así hay mucho barco ¿eh? Aquí no, más que son como Tipo velas Así Sí claro. como Son como tipo veleros No son como yates Porque Ey. allá en Vallarta En Marina Vallarta Hay yates y Tienen el, ah, exacto, el palo sí, largo sí. El palo parado Así allá Yo siento que <ríe> Como pueden ver Hay muchos Muchos chicos Pero les vamos a mostrar Lo que es aquí Este, este maleconcito Es como un tipo Andador Malecón Es ¿no un andador Y se si sí, está largo, sí, ya Mario. Se ya se va una, mire. Ya se va una lancha. Y suerte que no se la vaya a comer un tiburón o una ballena. Exacto. No, las ballenas no es porque van <risa> Exacto. llenas. Exacto. Van llenas. <risa> para el turismo. este pero como que están cerrando. Sí, lo que pienso, ¿sabes qué, Mario? Que abren muy tempranito y cierran ya la hora de la comida. Diles bien la hora que es, Mario. Ya es la tarde. Y luego es domingo también. Aparte, es domingo, se trabaja medio mediodía. Se trabaja todo el día, Mario. Es muy bonito, mira Mario, ya va llegando un barco. qué miraste? Yo digo que la ves el barco porque el barco está muy feo la verdad sí, Mario? señalles allá para que vean lo que vio paul a ver si se alcanza a ver allá lo que alcanza a ver paul un poquito nomás ahí para porque se ve feo ahí les voy a dejar eso si <risa> alcanzamos a ver las demás así las alcanzamos mario sabes que me gusta que me ha gustado hasta ahorita más también sí, el picado. clima O las muchachas también <risa> oh, ¡Qué rico yo ¿Es quiero. Un ¿eh? qué? Es un restaurante. ¿eh? A lo que veo, es un restaurante lujoso, Mario. Sí, de pino, de esos pinole. <risas> Exacto. Sí, se ve toda la bahía, ¿verdad, Mario? Sí. Pero lo que sí, veo, sí, eso sí, no es, es la bahía de Vallarta, ¿verdad? Es bahía de banderas. Sí, es bahía de banderas. no. A lo a... fondo está Vallarta, ya, ya al fondo. Sí, casi pero, no se pero, ve. Pero ya estamos cerca del mar. Lo que no entiendo para qué es esto. ¿Para qué será? ¿Como rompeón? Yo siento que sí, porque recuerda que por aquí sí pasan más cerca los huracanes, Mario. Ah, sí, porque estamos en la punta. Ajá, exacto. ¿Cuál punta? No sé. En punta de mitad. Aquí incluso está cerca también lo que es Islas Marietas. Ahí les voy a dejar una foto. Y próximamente vamos a ir ahí Sí, muy próximamente porque ahorita no sabemos si esté cerrada por cosas ambientales Y pues Mario hay que continuar explorando este, esta nueva marina Es como un nivel desbloqueado de un juego Mario eh, Ya, ya pasamos a otro nivel Ya va a aparecer el, ma el mapita de colores Como GTA, ¿eh? los que no entienden algunos jóvenes y nos van a decir, eh, Exacto. Algunos que les gusta jugar videojuegos. Ah, a algunos que les gusta jugar videojuegos, eso suena mejor Mario. <risa> Mira, Mario, y ahora sí llegamos a lo que es este el anfiteatro o teatro, ¿cómo o les dices? Auditorio, tú? O auditorio, donde hay shows, pero ahorita no hay nada. No, no nada. pues está vacío y tiene esa bonita vista de barcos. Ahí ha estado mejor en el revés, ¿no? Voltealos Ajá. para allá. Sí, pues a que ¿Qué? se cierren a esa normal, Ajá. porque como que te desconcentran, porque cuando estás tú bien concentrado en el show, Me va a pasar a, un show te va a pasar un barco con muchachas guapas, y <ríe> te van a desconcentrar, vas a ver a a ver el show, vas a ver a las muchachas. <ríe> bien, Mario, ¿ya vistes? Wow. <ríe> Ahora sí se ve el tamaño real de lo que es el yate, Mario. Ah, no, <ríe> se ve más grande ya de no, es No está chiquito ver. como lo vimos de lejos. No te tener un yate de esos, Mario. No, pues ves más grande que en mi casa. <risa> <risa> Imagínate vivir ahí esa A ser tres veces lo que mide mi casa ¿Cuántos baños crees que tenga? Yo siento que unos cuatro baños Yo siento que tiene uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno que Hay que meternos a, ver, a, sí, a revisar ver, Mario hay que, no? hay, hay que meternos a inspeccionar A ver si es cierto, a ver quién ganó Mario Paul, llegamos ahorita a la placita ah, Que es de la cruz de Buenacastle Pero me llama la atención que en todos los pueblos De Bahía de Banderas o de Nayarit Hacen los kioscos muy pequeñitos ah, No entiendo por qué Ah, no exacto, como el vidrio de Sayulita, ¿verdad? Vayan a verlo, ahí también está el kiosco Y es casi del mismo tamaño, Mario sí, los hacen pequeñitos, como miniaturas Ah, y también, Mario, lo que te iba a decir, que hace narcos Sí, como un recibimiento, ¿no? bienvenidos, Como bienvenidos, o sea, exacto. Sí. Eh, ponte, Mario, para que vean el tamaño no, más o menos. No, grande, <risa> Mario, Mario, o Mario es muy gigante, o el que es usted chiquito. Fíjate que me gusta porque está bien, bien adornadito. Ahí. Sí, está bonito. Los sí, colores de aquí de Nayarit ponen muy colorido, colorido todo, jajaja. lo Ay, chido. enséñales ahorita vamos a ver una toma ¿eh? de aquí. Como ves, cada banca está de diferente color Ajá, Exacto es lo que estaba mirando, mira Azul, está bonito. verde Rosa, chiquita. rojo, naranja, claro, verde, pedorías, rosa como tú dices, aquí. Y luego lo que me gusta, no sé para qué sea esto, Mario, ¿ya viste? Ah, no sé, la verdad Mira, ah, es que es lo mismo que le, como ah, en Sayulita, ah, los, los huicholes para Ah, vos, exacto, ya mire oh, Es muy tradicional eso aquí en Nayarit Sí, es muy tradicional es. De hecho, ahí en el video de Sayulita les dijimos que los hacía Mario Vayan a verlo, está chido <ríe> es algo de igual, por eso lo adecuero Sí, es que estamos en Nayarit, es lo que cambia de Jalisco a Nayarit Que solamente lo divide, pues, el puente que ya vieron ustedes El puente y el río Meca ¿no? ah, y el río Meca, exacto También lo que me llama la atención, Mario, que son como en Vallarta ah, le llaman le llaman mucho por hacer arte Sí, pintura, pero tienen, tienen un significado Ajá, exacto Pues como pueden ver, ahí está la cruz, que significa la cruz de Guanacaste Que ahorita vamos a ir a que vean la estatua sí, más de cerca Exacto, la real, la verdadera Ajá. Eso el representa mar. el mar y el ah, muelle, Mario, los pesca. veleros Ajá, y la pesca y el Mario. pez vela El pez vela, exacto Porque aquí hay mucho pez vela También lo que podemos ver es que hay muchísimos restaurantes de americanos Así que están de 80 Están, están 100% llenos de americanos esos restaurantes Y también hay un toro ahí Ajá, amor. exacto oh, Se va a enojar y va a empezar a levantar todo Vieron hasta música en vivo, Mario, qué sí. chido Sí, no, miren Ajá, está chido. Muy alegre Vamos acá a enseñarle la, la cruz. Ajá. La, la verdadera cruz. Mira Mario, el niño sol. <risa> Hola, niño sol. Hola niño sol. ¿Y este qué? Es, ¿Niña rosa? La niña rosa. Oh. La, es doña rosa Mario. Y esta aquí es de la niña pescada. Ah, sí. casa? A lo que veo es un kinder Mario. Eh. ¿Qué es un kinder? <risa> es el preescolar, o sea donde estudian los niños de Machinito. 3 años a 5 años. ¿verdad? Exacto. Realmente 100% lo que lo recibe sí. Y ahí Ojalá. está Hay que subir, vente, a ver cómo se ve Wow, se ve padre de aquí cerca ¿tú? Sí, está padre, cerca Y pues realmente ese es el Es la bueno, entrada, es lo que lo recibe también Es el monumento 100% de lo que es aquí La Cruz de Guanajuato. Pues está muy bonita y pues se lo recomiendo Es algo pequeño, no es muy grande pero Sí, pues, es algo para pasar este Como para venir a comer nomás sí, Y ya sí. pues regresar Aquí vamos a finalizar otro video más Esperemos les haya gustado. Denle like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y también recuerden seguirnos en Facebook. Ahí estará apareciendo Facebook. También síganos en las cuentas de Instagram que van a Exactamente. Por aquí. Ahí estarán apareciendo. Y pues Mario, ahora sí nos vemos en Hasta el siguiente la video. Próxima. Hasta el siguiente video. Que les haya gustado.